quiero agradecer la gentileza que tiene de venir a acompañarnos unos minutos acá a nuestro espacio. Eh, Gonzalo Rodríguez, que es el director ejecutivo de la UPRE, es la unidad de proyectos especiales. Qué gusto, bienvenido, realmente un placer poder charlar un ratito. Estuvimos hace unos días conversando de algunos temas vinculados a la UPRE y, y dijimos, no, caramba, esto hay que salir a la tela, hay que decirlo, porque son trabajos muy importantes, muy, eh, muy cercanos, diríamos, a la, a la población, a la gente, ¿no es cierto? Entonces, entonces esto hay que divulgarlo, eso de trabajar bajo las piedras a veces tampoco es muy, muy aconsejable. Muchísimas gracias por estar acá, bienvenido, realmente un placer. Bueno, el agradecido soy yo. Eh... Un gusto dirigirme a la audiencia de este medio tan prestigioso. Gracias, gringo, por, por habernos invitado y muy gustoso ¿no? de informar a la población lo que hace la unidad de proyectos especiales. ¿Qué es lo que hace la unidad de proyectos especiales? Bueno, la unidad de proyectos especiales atiende proyectos de manera inmediata, eh, diligente, proyectos que gestiona el presidente. ¿no? Directamente el presidente es quien dirige estos proyectos eh, que son, eh, están siendo ejecutados en municipios, en, junto con las gobernaciones, algunas entidades del Estado, pero también con organizaciones sociales. ¿no? Hay, hay proyectos que se ejecutan, son, son denominados público-privados, eh, especialmente con gremios, ¿no? de, puede ser eh, comerciantes, transportistas, organizaciones de, sindicales, no especialmente se han hecho mercados, sedes sociales... no eh, ese, esa es la UPRE, ¿no? Trabaja con la sociedad, con las instituciones, pero siempre en proyectos de, de beneficio para, la, para los sectores que no van a poder ser atendidos por la alcaldía o la gobernación. ¿no? Y, y además no de manera inmediata. ¿Cómo, financias, eh, ¿Cómo financia estos proyectos la UPRE? La UPRE tuvo dos etapas. Una cuando se inicia. Eh, la UPRE nace el 4 de abril del año 2007 y trabajó con financiamiento externo, ¿no? cooperación eh, externa, hasta el 2011. Ya el 2011 eh, empieza a trabajar con recursos eh, TGN, del Tesoro General de la Nación. Hasta la actualidad trabajamos con TGN. De acuerdo. ¿Y cuál es el, el monto, más o menos, aproximadamente, que se dispone anualmente? ¿O es una, una situación variable dependiendo de los proyectos? Mire... Esta institución ha sido muy dinámica. Eh, en promedio son 1.700 millones de bolivianos que, que se disponía, en promedio, ¿no? ¿Por año? Por año, por año. Estamos hablando de 5.631 proyectos que se hicieron del 2011 al 2019, o sea que... Repetimos la cifra, 5.000. 5.631 proyectos. Si lo dividimos entre los nueve años, del 2011 al 2019... Estamos hablando de más de 625 proyectos por año, o sea, 1,7 proyectos por día. Casi dos proyectos por día. Casi, si quitamos los domingos son dos proyectos por día, a nivel, o sea, en el territorio nacional, es increíble. Correcto. Y cuando decimos proyectos, ¿a qué nos referimos, por ejemplo? ¿Qué tipo de, de, mm, de construcciones o de obras se han realizado? De estos 5,631, siempre se habló ¿no? de que las canchitas de Evo, y, y aquí voy a desmentir eso. Y además que no es malo hacer infraestructura deportiva, no pero 3.198 fueron destinados al área de educación. De esos 5.631 proyectos... El 57% ha sido para el sector de educación. Siempre el sector privilegiado por la UPRE ha sido la educación. Y cuando hablamos de educación, ¿nos referimos a qué proyectos, por ejemplo? Eh, construcción, ¿Construcción de colegios, escuelas? Sí, módulos educativos que se han construido en todas partes del país, especialmente en el área rural, en, el, en lo que son las ciudades, en las áreas periurbanas, pero módulos educativos que no tienen nada que envidiarle a, a infraestructuras del, del exterior o infraestructura privada de, de, de alto nivel. Eh, pareciera que se previó ya lo del COVID porque las aulas de, que construye UPRE no pueden ser menores a 48 metros cuadrados, eh, cada aula ¿no? tiene su, su área administrativa salón de reuniones de los profesores tiene los talleres laboratorios ¿no? laboratorios yo me sorprendí cuando fui a San Pedro de Macha a la entrega de una unidad educativa primera vez eh, que veo un telescopio un microscopio mejor dicho eh, tenían su telescopio. O sea, realmente eh, cosas que yo nunca había soñado. Cuando fui estudiante, claro. no, nunca lo había visto siquiera. no Y, y es impresionante cómo, cómo se los se lo prepara y se los entrega equipadita. ¿no? Correcto. Usted decía 57% de los 5,631 proyectos son educación. educación. ¿no? Es lo que usted acaba de describir. ¿Cuál es el segundo ítem en importancia? Digamos? Deporte. Deporte. Deporte. 1, 1,017 proyectos que equivale al 18% ya. y le sigue infraestructura social. 502 proyectos eh, el 9% ¿no? ¿Qué sería infraestructura social? Especialmente eh, centros de abasto ¿no? Eh, mercados Mercados, generalmente los mercados eh, nacen en, en algún espacio público o, o algún espacio privado que consiguen los, los comerciantes improvisan casetas, eh, están ahí a veces en la intemperie, sufren bastante a, a, cuando se crea un mercado eh, también no hay los recursos suficientes para crear tener una guardería. Entonces, estos mercados que hemos, que hemos construido eh, reúnen todas las condiciones eh, y Evo era muy exigente en que los mercados deben tener su guardería, su espacio de reuniones, ¿no? Entonces, especialmente mercados, sedes sedes sociales también, ¿no? eh, para sindicatos de transporte. Esa era la infraestructura social, no 502 proyectos a nivel nacional. Correcto. Después... Después sigue el sector salud, 235 centros de salud se han, se han construido en esos nueve años, ¿no? que es, es bastante también. El 235 centros de salud. Así es, así es, 235. Uno que sobresale, por ejemplo, es el hospital de Montero, que, que en el 2020, en vez de ponerlo en funcionamiento, se dedicaron a pintarlo de verde, ¿no? y, y hasta ahora la gobernación de Santa Cruz está teniendo problemas en ponerlo en funcionamiento, es de tercer nivel. Correcto. Eh, se han realizado entonces un total de, decíamos, 5.631 proyectos. Así Entiendo es. que hay muchos que están todavía pendientes de entrega, ¿verdad? Que, que se han quedado ahí un poquito rezagados. <coughs> Pero además, y quisiera aprovechar aquí este uh -huh. momento, usted lo mencionaba recién, eh, ¿qué sucedió en esos 11 meses del, del gobierno de facto de Áñez? Eh, ¿Dieron continuidad a estas tareas? Eh, ¿Qué sucedió con los proyectos? Porque me imagino que había muchísimos proyectos en desarrollo, en, en andamiento. Así es. Eh... El, el 2020 había 1.438 millones de bolivianos de presupuesto. ¿Cuánto? 1.438. Si hablamos de que antes en promedio era 1.700, el 2020 no era poco, o sea, era poco menos, ¿no? Era 1.438 millones. En 10 meses ejecutaron solo 205 millones. O sea, un 14% en 10 meses. Ahora diríamos, eh, tal vez, este, los pro... Gobierno de años dirían: hubo pandemia, no se podía, pero eh, ejecutar o sea, en 10 meses ejecutar 205 millones, habiendo tanta deuda, tantos compromisos, eh, fue una irresponsabilidad. Había mm, 1.076 proyectos que atender y todos con planillas para pagar. Si solamente hubiesen pagado las planillas pendientes, eh, la ejecución debía ser mucho mayor. Nosotros. Yo, yo asumí el cargo el 20 de noviembre del año 2020, prácticamente un mes hemos tenido para, para organizarnos y ejecutar. Cuando el presidente me dice, quiero la lista de proyectos para entregar, eran más de 100 proyectos que estaban para entrega. pero le entregamos el dossier ¿no? con su ficha técnica, todo, y de estos todos están pagados. Y habían 20, no, 36 proyectos pagados de, del centenar. Y el resto, dice, debemos. ¿Y están terminados? Terminados. Hay que cumplir con las empresas. Pague. En un mes hemos pagado 150 millones. Hemos habilitado 122 proyectos para, para entrega. Entonces, de esas entregas que ha hecho el, el presidente... Se hacían entregas en el gobierno de Añez, yo la verdad es que ya no los recuerdo. ¿Cuántas entregas hicieron en el, en el gobierno de Añez? Primero paralizaron, o sea, dejaron de pagarles a las empresas que estaban realizando los proyectos. Número uno, lo que hizo que seguramente al final se rezague y suceda lo que usted ha descrito ahora. Pero digo, ¿cuántos proyectos se entregaron? Porque era complicado, yo me imagino, para, para la señora Áñez ir a una escuela, qué sé yo, a un mercado, a una canchita si tú quieres, y decir, eh, he venido aquí a inaugurar esta canchita, no sé qué, porque inmediatamente la gente hubiera asociado la imagen del anterior presidente, ¿verdad? Han dicho, bueno, pero esta canchita empezaron, o esta escuela, o este mercado, o lo que fuere, o este hospital, empezaron a construirlo cuando, cuando era presidente. Entonces, yo no voy a ir, pues habrá pensado, me imagino yo, no voy a ir yo a, a inaugurar obras de, de, de, de, de, de esta persona. ¿No? Entonces, eh, ¿se entregaron obras en ese tiempo, en esos 10, 11 meses? Mire, han sido tan pocas y tan de manera desorganizada que ni siquiera eh, hemos logrado tener un registro cabal. Eh, el problema era que en lugar de ir a entregar las obras y reconocer que lo hizo el gobierno de Evo Morales, primero iban a amenazar y que tenía que cambiarse de color y había confrontación. En muchos casos no le han permitido entregar las obras porque iban de mala forma. ¿no? Entonces eh, ha sido poco. ¿no? No, en el alto eh, hay un par de obras que intentaron entregar y, y la Junta Escolar o... Al, eh, las autoridades no se lo permitieron porque era, era descarado ¿no? la exigencia de que se tiene que hacer como ellos querían y cambiar el color. Cuando ni siquiera pagaban a las empresas, eso es lo peor. no Han obligado a las empresas, a muchas empresas que terminen las obras, que lo terminen con el color que ellos querían y no le pagaban. Entonces ahí la, la gente decía, no, si pague y entregamos. O sea, realmente fue un caos, ¿no? Eh, no tengo ni siquiera el registro y siguen apareciendo sorpresas de que se hicieron entregas eh, de manera no, no formal. ¿no? De acuerdo. Uh -huh. Entre esos más de 100 proyectos que están pendientes de entrega, entiendo que hay eh, un, un par de obras muy importantes, ¿no? Quisiera que, por favor, usted pueda destacarlas. Ah, bueno, eh, actualmente nosotros ya, ya hemos, eh, tenemos aprobados 120 proyectos por el Presidente, eh, o sea, pero... ¿ya para entregar? ¿Listos para entregar? Ah, no. Para entregar ahorita Yo refiero tiene a 100, 100 proyectos. Tiene para, entregar. para entregar. Sí. Entre esos 100 que están listos para entregar, ¿cuál uno, destacaría usted? Hay un hospital, que, por ejemplo, entiendo. Uno que ¿no? destaca es el hospital de tercer nivel. En, ¿De dónde? En Trinidad. En Trinidad. Mm -hmm. Entonces, eh, tenemos también bastante infraestructura educativa. Ha, ha sido privilegiada siempre la, la infraestructura educativa. Eh, hasta ahorita el presidente ha entregado 175 Proyectos que equivalen a 980 millones. ¿no? O sea, es, es bastante. Y, y sigue siendo privilegiada eh, lo que es la educación. De esos 175, 90 son infraestructura educativa. Que Hablar de cuál es más importante, más sobresaliente, eh, así sea una unidad educativa chiquita pero donde está construida eh, siempre ha sido una demanda histórica. Hay unidades educativas que, que se han hecho el año, 2000, eh, perdón, el año 1940, de adobe, de chiquitas, ¿no? eh, donde el estudiante entra y pareciera que entra un calabozo, o sea, así era la infraestructura educativa. Entonces, eh, son 90 de 175, el 51% de las obras que ha entregado el presidente son de infraestructura educativa. Eh, Especialmente salud también son seis proyectos, pero que equivalen a 70 millones, ¿no? o sea, proyectos que tenemos que habilitarlo y equiparlo. Entre ellos el hospital de tercer nivel de, de Trinidad. Uh -huh. este, este hospital de tercer nivel, cuando usted dice tercer nivel, es por ejemplo como el hospital obrero aquí en La Paz, para que la gente tenga ah, una idea. Es, Ese es un hospital de tercer nivel, ¿no? así es, de uh -huh. un hospital de envergadura en Trinidad. Así es. Uh -huh. correcto sí. Está listo para ser entregado. <coughs> Correcto. Seguramente pronto, pronto sucederá aquello. Así. Hablemos un poco del futuro. ¿Cómo viene la situación? ¿Qué, ¿Qué se prevé para los próximos meses, el próximo año? Bueno, eh, el año pasado nos hemos dedicado a pagar las deudas de los proyectos concluidos. Este año hemos reactivado más de 500 proyectos que estaban paralizados. ¿no? Eh, estaban en ejecución y se paralizaron por falta de recursos. Eh, esos proyectos tienen recursos asegurados, están ya encaminados en, pleno, en plena ejecución, pero a partir del, de abril el presidente ya empezó a aprobar proyectos. Tenemos 1.400 millones de bolivianos eh, para, para comprometer esta gestión. Obviamente se van a ejecutar en la siguiente gestión por el tiempo de ejecución. Eh, hasta la fecha ya aprobó 120 proyectos el presidente. Bueno, hasta, hasta, antes, hasta el... Fines de julio. A, ¿Cómo está a la fecha? A la fecha ahorita ya son 129. 129. ¿Cómo están Así. distribuidos, digamos? ¿Cuántos van a educación? ¿Cuántos a deportes? ¿Cuántos uh -huh. a infraestructura social? Eh, cuando ya iba a empezar a, a aprobar proyectos, el presidente nos puso las cosas bien claras. Nos dijo, en la coyuntura actual que vive el país, el tema de COVID, la reactivación económica, ...el garantizar la educación, entonces nos dijo, vamos a priorizar tres áreas: productivos, salud y educación. Es así que de, de los 120 proyectos, 79 son para educación. 79, o sea, el 66% sigue siendo privilegiado de educación. El 66% educación. 15 son productivos y de esos 15, 14 son puentes. O sea que los puentes para el presidente son clave. Eh, también tenemos 11 proyectos en salud. ¿no? El 9% son proyectos de salud. Infraestructura vial, 11. Y lo que es infraestructura social, 4. Pero si hablamos de recursos, el 33% de los recursos, o sea, 304 millones, es para proyectos productivos. Es como él dijo, ¿no? primero productivo, segundo tiene que ser salud y educación. 30% de los recursos, 271 millones, es para educación y... Mmm, 246 millones, el 27% para proyectos de salud. Esta vez sí que se está destinando la mayor parte de estos recursos a estos tres sectores, salud, educación, productivo. ¿no? De acuerdo, estamos viendo aquí el impacto, ¿no es cierto?, ustedes calculan el, la cantidad de beneficiarios, y por ejemplo, en esos proyectos, 11 proyectos de salud, con un monto de aproximadamente 250 millones de bolivianos, son más de 500 mil habitantes, medio millón de habitantes que van a tener un impacto directo por, esas, por esos 11 proyectos, por esas 11 obras, ¿sí? Así es, ¿no? Es, es, es realmente... Eh... Pareciera poco el número, pero el, el impacto es grande. ¿no? Estamos, uno de los proyectos eh, emblemáticos, podría decir, que ya, ya esta semana estamos a punto de firmar convenio, es el hospital de segundo nivel de, de Oruro. ¿no? Eh, está ubicado en un área de, que ha crecido bastante la población ¿no? y es un hospital, uno de los tres que necesita Oruro, pero ya estamos por empezar. ¿no? Es un hospital de segundo nivel que se va a hacer cargo la, el municipio y bueno, eh, ha cumplido ya con todo el municipio, ya tiene el, la priorización sectorial, entonces pronto vamos a firmar el convenio no es, es uno de los tantos, de los once que se va a ejecutar. Correcto, no sé si hay algún anuncio para La Paz, El Alto, alguna obra importante que usted quisiera destacar Bueno, La Paz igual es una de las privilegiadas son de, de los 120 proyectos, este, más de 30 son para el Departamento de La Paz eh, especialmente Estamos hablando de un puente, uno, uno, uno, un proyecto que me ha gustado y he ido yo personalmente a ver si era verdad, porque hablaban ¿no? de, de la necesidad del puente en el municipio, la asunta es, ¿no? Se llama el puente Siguani Grande. Una demanda histórica que he ido y era, la gente pasaba en el. En el, lomo, en el hombro, sus productos, los plátanos, bastante fruta, que aquí consumimos y no, no sabemos el esfuerzo que les cuesta a ellos. Tienen que pasar en carretilla y en puente colgante. ¿no? Ha habido fallecidos, eh, especialmente los niños pasan por ahí a, a pasar clases y los niños son juguetones. ¿no? Ha habido niños Accidentes. que han caído. Que ¿Qué longitud tendría este puente aproximadamente? Este puente tiene 120 metros aproximadamente y va a costar aproximadamente 9 millones de bolivianos. ¿no? Es una demanda histórica que ya la UPRES está haciendo cargo y también el presidente anunció en su visita a, a la Junta la construcción del puente Belmonte. Igual, es aproximadamente 11 millones, otro puente que va a solucionar problemas históricos de esa zona, del sector productivo. Y va a hacer que los productos tal vez eh, disminuyan de precio porque es muy costoso que lleguen a La Paz. De acuerdo. Eh, entiendo que hay una buena noticia para los eh, hermanos que hasta hace unos días estaban y siguen seguramente pues, afligidos, llorando, el tema del mercado en la avenida Mutualista en Santa Cruz, ¿verdad? La UPRA entendemos que se va, va a hacerse cargo ¿no? de, la, de la construcción de un nuevo mercado. ¿Es así? Así es. El, el día que sucedió este desastre, el presidente me convocó inmediatamente a, a las... 8 y media de la mañana, yo, yo estuve ya en el despacho del presidente... ...y me, me, ya me pidió un reporte y me instruyó que se coordine con el municipio... ...para que se restituya este mercado, pero obviamente no como estaba... ¿no? ...era un mercado que no reunía las condiciones de seguridad, las normas municipales... ...entonces eh, el municipio ya ha trabajado el proyecto, eh, tenemos entendido que ya lo tiene el proyecto... Estamos hablando de unos 23.000 metros cuadrados que vamos a construir. ¿Es sobre el mismo terreno donde se produjo el siniestro? Sobre el mismo terreno, pero si quisiéramos reponer eh, con una sola planta no, no hay condiciones, tiene que ser de dos plantas, eh, una infraestructura moderna que, que cumpla todos los requisitos legales. ¿no? De, que el municipio exige, se está coordinando con el municipio y la UPRE se va a hacer cargo del de financiamiento de un 50% aproximadamente de esta, de esta infraestructura que es tan necesaria. ¿no? Han, han, hay doble, doble perjuicio de los gremiales, han perdido su puesto de trabajo y algunos tienen crédito ¿no? y han quedado prácticamente en la calle y sin su mercadería. Entonces, eh, por lo menos la UPRE va a restituirle. ¿no? Su... Buenísimo. ¿Hay un plazo más o menos estimado, un cronograma de actividades respecto a este caso particular del mercado mutualista? La gestión del proyecto estimamos que dure dos meses eh, hasta que logremos firmar convenio e inscribir recursos. Si es que llega a un consenso, no es difícil un poquito llegar a un consenso. Algunos eh, comerciantes quieren que inmediatamente se, se restituya un tinglado, un galpón y, y quieren vender ya en, en diciembre. Entendemos la pero es imposible. Eh, la ejecución del proyecto, si fuese un galpón como el que había antes o de una sola planta, estimamos que es un año la ejecución. Pero si es eh, una infraestructura de dos plantas, un año y medio aproximadamente podría tardar. Correcto, pero sería un mercado moderno, ¿no es cierto? Ya con todas las condiciones para que la gente tenga seguridad, obviamente la comodidad, ¿no es cierto? Y los clientes que vayan allá pues estén en, en un ámbito sí excelente, digamos, ¿no? De, de... Sí, de buena calidad. El, así es si, es. si fuese un galpón y que cumpla con todos los requisitos de la alcaldía, eh, se va a comer espacio el tema del parqueo. Y lo que plantea el municipio es, en la primera, hacer una planta, una segunda planta y arriba hacer el parqueo. no O sea, estamos hablando de, de esos mercados modernos ¿no? que, que a veces lo vemos solamente que hace el sector privado. Pero el municipio ya se había adelantado y tenía ya el proyecto listo. ¿no? Entonces, eh, es cuestión de que se pongan de acuerdo y eh, la UPRE está ya preparada para, para hacer el financiamiento. Buenísimo. Eh, yo siempre creo que hay buenas noticias. Lo que sí. pasa es que a veces las buenas noticias no circulan, ¿no? Ah, sí. Es mejor a veces explotar lo malo, lo negativo, lo triste, lo nefasto para, para justamente, pues, eh, qué sé yo. En fin. Eh, esconder algunas cuestiones. Nosotros acá nos va, nos va a encantar hacer un seguimiento, nos, nosotros habitualmente estamos atentos a las entregas que haga el presidente de las obras, ¿no es cierto?, que en muchos casos son obras eh, de UPRE, pero por supuesto nos va a encantar poder eh, difundir, divulgar eh, las novedades que ustedes vayan generando desde la UPRE, así que este es un espacio que ustedes lo tienen acá las veces que consideren pertinente, necesario. Nosotros encantados, nos, nos parece buenísimo todo esto. Eh, quizás para cerrar, para no... no ...parecer como que uno a veces no quiere hacer ciertas preguntas... Eh, ...puntualmente se ha denunciado muchas veces... ...que algunas obras de la UPRA no han sido de buena calidad... ...que el mercado se cayó, que el Coliseo, el techo voló... ...que hubo no sé qué historia... ¿Cómo está ese tema? ¿Qué porcentaje de obras, diríamos, no sé si han hecho un cálculo, ¿qué porcentaje de las obras tuvieron algún tipo de problema? Que por cierto no es culpa de la UPRE en muchos casos, seguramente será culpa de o el fiscalizador de la obra o el que ejecuta la obra, ¿no es cierto? Que compromete un cierto tipo de material etcétera, al final no cumple, vienen los problemas etcétera, pero digo, la responsabilidad evidentemente recae sobre la UPRE ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo se está controlando esa situación para evitar justamente que pasen estas cuestiones? Bueno, hasta el 2011, eh, sí hubo bastante problema, obras, obras paralizadas, abandonadas, porque en ese tiempo la cooperación entregaba el 40% al, de anticipo ¿no? y, y, y habían empresas irresponsables que no ejecutaban correctamente y quedaba la obra inconclusa, hay varios casos. Eh, del 2011 para adelante eh, ya no, no se ha dado tan frecuente esa situación, pero sí eh, hay, a veces da ganas de reír, ¿no? Muchos alcaldes van y reclaman a la UPRA y le dicen, mire la, la obra que ha hecho la UPRA, está deteriorada, está con rajaduras, ¿no? Y nosotros tenemos dos modalidades, uno que es la CIF, Convenio Intergubernativo de Financiamiento. El alcalde presenta el proyecto, una vez se hacen todos los ajustes, el alcalde es el que contrata a la empresa, Supervisa y fiscaliza. Cuando sale mal la obra, ahí está la obra de UPRE del gobierno mal hecha. ¿no? Y cuando sale bien, es mi obra, dice el alcalde. ¿no? Han venido alcaldes donde yo les digo, ya hizo la auditoría, ha visto si realmente se ejecutó bien y ni siquiera saben que ellos tienen que hacer la auditoría porque su antecesor, el anterior alcalde, estaba a cargo de contratar la empresa y la ejecución, supervisión y fiscalización entonces, y mantenimiento. Entonces no le hacen mantenimiento, no supervisaron bien y aparecen los vicios ocultos. Entonces, eh, esa es una modalidad. La UPRE ejecuta directamente cuando se tratan de proyectos públicos privados, ¿no? en, en casos de las organizaciones sociales. Y ahí no hemos visto problemas, no, no hemos visto problemas, a no ser que no hagan mantenimiento, eso sí. ¿no? Cuando no se hace mantenimiento, aparecen, ¿no? aparecen los problemas. Eh, eh, estamos tomando previsiones ahora nosotros, hemos elaborado especificaciones técnicas, términos de referencia, eh, para que se haga un buen control. Antes los alcaldes no, no eran muy bien controlados por la UPRE y ahora vamos a controlar la, la calidad de la obra, pero la calidad del seguimiento a la obra. Le estamos diciendo, si va a nombrar un supervisor de su planta, ese supervisor, ese arquitecto, ingeniero, tiene que cumplir estos requisitos. Y si no tiene, o lo cambia a su funcionario o contrate. ¿no? Entonces, estamos rayando bien la cancha. En este, ...en este periodo. Buenísimo. Bueno, eh, insisto, este es su espacio, las eh, veces que crean pertinente, está acá a su merced... Para, ...para poder difundir el trabajo que realiza la UPRE, que nos parece muy importante. ¿sí? Muy importante. Aprovecho sí, brevemente, pero por favor. es nuestro año de la despatriarcalización y nosotros eh, como política... ...hemos adoptado de que cada obra que ejecute la UPRE o, o a través de la UPRE... El 50% del personal clave tiene que ser mujer. Qué bueno. 50% tiene que ser mujer del personal clave. Y si quieren hacer subcontrataciones que está permitido hasta el 25% y si la empresa tiene una política de incentivo de que va a incorporar mujeres en la planta, no solamente de personal clave, puede llegar hasta un 40%. Entonces, eh, de aquí para adelante ya las obras no van a ser solamente con varones. Tiene que estar un 50% mujeres, ¿no? entonces bien. estamos controlando también. Qué buena iniciativa, sí. excelente, nos parece así fantástico. Es. Nos va a encantar eh, volver a encontrarnos de aquí a poco para gracias. ir avanzando un poco y viendo qué se va entregando, qué está pendiente, cómo, cómo avanzan los proyectos. Realmente ha sido un placer, quiero agradecerle a Gonzalo Rodríguez, que es el director ejecutivo de la UPRE, la Unidad de Proyectos Especiales, que depende, por cierto, del Ministerio de la Presidencia, ¿correcto? Esa es, así es. es su, su dependencia, pues eh, muchas felicidades y, y éxitos en la tarea. Muchísimas gracias y hasta el próximo uh -huh. encuentro, que ojalá sea pronto. Gracias, muchas ¿No? gracias. Al contrario, muchísimas gracias bien son las 8.25 con de la mañana tengo que hacer una pausa